¿Qué tal amigos internautas, seguidores del día? Gracias, a esta hora estamos en los exteriores del centro forense de la ciudad de Quevedo. Lamentablemente novedades esta mañana. En pantalla tenemos el nombre, ¿no? Galo Bardi fallece en un terrible accidente. Él es empresario, dueño del aserradero El Calimán. Calimán que está ubicado cerca de la terminal terrestre de la ciudad. Del lado del hospital del IES podríamos mencionar se encuentra su negocio. Él murió esta mañana producto de un accidente de tránsito en la vía El Berger, sector La Cadena, del cantón Valencia, cuando iba a su lugar de trabajo ya por asuntos aún no conocidos. Eh, se impactó, provocó eh, que se salga de la vía, se impacte con otro vehículo y provoque su muerte. Esta es la información que tenemos desde el centro forense de la ciudad de, Tenemos acá con amigos y conocidos de, de Don Galo. ¿Amigo de Don Galo Bardi. Claro, sí. sí. Ellos Yo me llamo Marcos Augusto Cedeño Avilés. ¿Cómo recuerdas a Don Bardi? Verá, eh, desde que eran muchachos yo los conozco porque eh, con, lo, con los padres de él, pues, somos desde la infancia amigos. Sí, entonces, pues... Eh, eh, conocidos de años de años, muchachos trabajadores igual que el padre trabajador y ni, se han iniciado desde su muchacha su muchachés en esta cuestión del, de la madera sí, inclusive tienen pues aserradero y entonces murió el papá y quedó él, él asumiendo el negocio, eh, eh, asumiendo el negocio. Claro, no total él, porque todavía está la señora mamá, viva, y pues, él tiene hermanos, hermanas. Entonces, entre todos ellos, pues, eh, y administran el negocio. Pero, pero, como él es el mayor, era el mayor de, de los hermanos, pues, él quedó como cabeza. Según se lo nota, así, porque él, él era el que enrumbaba todo, sí, y pues hoy día hoy día hoy día pues ha, sal, ha salido pues a trabajar como de costumbre la madrugada para según el según el, eh, el tiempo según el, el terreno la distancia pueden hacer dos viajes o bueno aprovechar ellos siempre ha sido la madrugada a cargar, madera, ¿eh? a cargar madera que ha estado yendo y dice que ha venido una moto, dice, eh, en sentido contrario al a, a la transitada de él. ¿no? Y él se ha abierto, pero parece que se ha abierto mucho a la cuneta y la tierra floja, pues ya lo he jalado. Al, ajá, y así sí, ahí se ha originado ya el accidente. Más no tengo conocimiento yo Iba de con eso. Otro Debía ser, debía ser porque nunca andan solo ellos, porque tienen que tener otras personas que les ayuden a hacer fuerza para trepar la, la, madera. la madera al carro. Sí, entonces debía ser que ha ido con otras personas, pero de eso no tengo conocimiento yo. Solo ahorita que yo paso con mi hija trayéndola del colegio, es que los veo que son conocidos y me paro a ver qué es lo que les ha pasado. Entonces ahí me comentan. Claro, sí. él murió por evitar un, un accidente. Por evitar un accidente, sí. sí. ¿Tenía sí. hijos? No sabe... Él, claro, esposa. Esposa y hijas tenía. Sí. sí, tenía dos niñas, una que ya es profesional fue y la, fue la otra. la última vez que se vio con él, conversó? Eh, unos tres días de ser que nos saludamos, Ajá, como atento, siempre. Señor. Claro, claro. Más que nada la amistad que claro. siempre hemos tenido y conmigo, pero él ha sido una persona atenta con toda la gente, por eso que usted veo que está aquí y ya. Bueno, eh, usted si es que van ahora pues al velatorio, han de ande, ande ver qué es lo que, cómo, cómo va a ser eh, ahí. Porque, de cariño, eh, como le decía <risa> El... El nombre del papá, ¿Cómo era? El, patón. el patón, sí, Galito, el patón, el patón sí, el patón, así sí, sí, sí, cariñosamente se le decía, sí, sí, ¿Y sí, bien. porque... ¿Te su nombre? Marcos Sedeño Avilés. Marcos Sedeño. Entonces, Soy... lamentando la muerte de su amigo. Sí. Muchas gracias, bueno, fueron las versiones de... ...una persona que conocía a Galo Bardi... ...quien penosamente falleció en un accidente de tránsito... ...él era parte de los propietarios del acerrío... ...que queda un poco más adelante por la terminal terrestre de Quevedo... ...al lugar pues han llegado ya familiares... ...para eh, esperar ¿no? que se le realice pues la respectiva autopsia... No, ...este es el sentir, amigos, seguidores del día... ...en los exteriores del centro forense del Cantón Quevedo... ...donde un reconocido empresario quevedeño conocido como... ...quien era, bueno, quien en vida pues se llamaba Galo Bardi... ...falleció penosamente en un accidente de tránsito... vemos por acá también han llegado algunos amigos y familiares también... ...de la hora Oxiso, se conoce que... Eh, bueno, el accidente ocurrió en la vía El Vergel cuando se dirigía a realizar actividades laborales. Al parecer, pues iba a recoger madera con unos colaboradores y, eh, según pues comentan los conocidos, al parecer intentó esquivar pues un... Una motocicleta que se encontraba, estaba circulando en contravía cuando ocurrió pues el penoso accidente de tránsito. Bueno, sí, efectivamente lamentable la situación. Luto en Quevedo, un conocido empresario del Acerrío Calimán, ubicado cerca del hospital del IS en la ciudad de Quevedo, él ha fallecido producto de un lamentable eh, accidente de tránsito ocurrido en la vía El Verger, sector La Cadena, al cantón, Cantón Valencia, provincia de los ríos. Y bueno, cada mañana generalmente la provincia de Los Ríos, Quevedo, ¿no? Eh, por su propiamente situación geográfica, la mayor parte de su población se dedica al agro, a producir, sale de su casa muy temprano. Y bueno, esta es la noticia lamentable que enluta a más familias, producto de un accidente de tránsito aparentemente por esquivar un motorizado en contravía que venía y se impactó con otro vehículo. Esa es la información, se sale de la, culeta, de la cuneta pues, y sufre este lamentable accidente. Gracias, amigos que están conectados ahora. Esta es la información que le damos para todos ustedes a esta hora a través de la señal de www.aldia.com.es. Queremos también eh, agradecerles a todos a quienes siguen nuestra señal recordándoles también que diario al día publica ediciones impresa los lunes miércoles y jueves y viernes lunes miércoles y viernes mañana viernes estaremos circulando así que avisos extractos judiciales convocatorias notificaciones remates todo lo puedes publicar en diario al día para nuestros amigos que eh, puedan tener esa necesidad brindamos ese servicio contáctanos. Ubícanos en, en, en la Internet, en nuestras redes sociales. Estamos pendientes para todos ustedes. Gracias a todos nuestros amigos que nos ven. Lamentamos nuevamente en pantalla, ponemos el nombre de la víctima, Galo Bardi, conocido como el Patón, eh, parte del negocio familiar del acerrío Elca, el Calimán. Calimán, bueno, habían algunos acerríos conocidos. Calimán es el acerrío Calimán, ubicado cerca del hospital del IES. Esta es la información, él ha, fallec ha fallecido producto de un lamentable accidente de tránsito ocurrido en el sector El Vergel, Vía El Vergel, en el recinto La Cadena. La información para todos ustedes amigos, gracias por estar conectados a esta hora. También agradecemos a todos nuestros sponsors que hacen posible que diario al día esté siempre pendiente, brindándole información de primera mano a todos ustedes a través de la señal de www.aldia.com.es. Los invitamos siempre a estar eh, conectados, siguiéndonos. Active su campanita, ahí a la derecha hay una campanita. Active para que cuando día levante nuevas señales en vivo, ustedes estén pendientes del suceso. Gracias a todos. Nos vamos en, de esta cobertura. Muchas gracias, amigos. Repetimos nuevamente, hacemos un resumen. El señor Galo Bardi, eh, eh, producto de un accidente de tránsito, negocio familiar familiar del acerrío el, el Calimán, eh, ha fallecido producto de un accidente de tránsito. Bueno, tenemos eh, otra información, tenemos el reporte también de una niña que ha sido atropellada por un vehículo, eh, estábamos dando, esto sucedió entre el límite, entre el cantón. Buena Fe y Valencia en el sector de la Federico Intriago, de una niña menor de edad. Vamos, vamos a, a conocer un poco más de este lamentable suceso producto de un accidente de tránsito. Amigos, muchas gracias, nos vamos. Eh, somos www.aldia.com.es. Recuerden eh, siempre estar conectados en nuestra plataforma para que ustedes estén informados y puedan realmente tomar decisiones importantes en todo lo que suceda. Eh, sigue por acá la lluvia presente en la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, en carreteras del Ecuador. La lluvia está persistente, sobre todo con mucha precaución conducir. Utilice luces apropiadas, conduzca con precaución no exceda los límites de velocidad tampoco ahora que hay menos posibilidades de tener un frenado con exactitud cuando el, la calzada está mojada. La vía E25 en el tramo la Arcilia hasta llegar hasta el integrado antes de Zapotal, también hay problemas, la vía sigue dañándose, eh, se está colocando un recapeo, sin embargo la lluvia y el mismo tráfico que tiene la vía hace que todo sea lento, esperemos también que pronto esté solucionado. Gracias amigos por estar conectados, somos diario al día. Hasta pronto.